hay un proyecto de reforma constitucional eh, que fue presentado ya casi hace dos años en el Congreso Nacional para reconocer el trabajo no remunerado eh, que realizan hoy día principalmente las mujeres. Eh, eso está en la Comisión de Constitución. Nosotros hemos estado conversando la posibilidad de solicitarlo para la Comisión de Mujeres porque lamentablemente lo que sucede en el Congreso es que estos proyectos cuando van a comisiones técnicas eh, que están constituidas principalmente por hombres, eh, o que no dicen relación eh, directa con los temas de género, eh, hace que esos proyectos se estanquen por mucho tiempo. Entonces, una contribución es que esto se pueda eh, solicitar para que se legisle en, en la Comisión de Mujeres, pero también, más allá de lo que nosotros podemos legislar, eh, lo que podemos aportar en este debate, porque yo creo que una de las cosas que... Eh, nos abre como posibilidad eh, el, el plebiscito del 25 de octubre, el, el, la, la, el proceso constituyente en sí mismo, es que podamos tener una convención constitucional paritaria que plantee como centralidad en la Constitución la perspectiva de género y en eso el reconocimiento del de trabajo eh, actualmente no remunerado. El que se financie, el que se remunere concretamente ese trabajo, implicaría... Una iniciativa eh, presidencial, una iniciativa eh, con recursos por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, hoy día cualquier persona que trabaja como eh, empleada doméstica, ¿cierto? Eh, eh, que o que se hace cargo de atender eh, eh, personas en situación de discapacidad, o sea, tiene una remuneración. Y esa remuneración no puede ser menos de 500 mil pesos. No, o sea, si uno ve cómo se paga en el mercado laboral este tipo de trabajo, eh, eh, lamentablemente hay valores por debajo de los 500 mil pesos, pero en promedio no puede ser menos de 500 mil pesos. Incluso las mujeres que, si tú le preguntas, eh, dejarías tu trabajo por eh, trabajo remunerado por tener un trabajo remunerado de carácter, de, o sea, de, en cuanto a los cuidados, Ninguna mujer va a dejar su trabajo remunerado por menos de un millón de pesos para poder realizar esas labores. Entonces estamos hablando de un, de un trabajo que es altamente eh, demandante, que implica eh, harta dedicación y que lamentablemente hoy día no está siendo remunerado. Pero si uno lo pregunta cuánto se podría valorar en el mercado laboral eh, aquello, o sea, eh, son trabajos que merecen un reconocimiento eh, salarial importante. Y, y, y yo creo que, insisto, o sea, de la Comisión de Mujeres podemos avanzar en un reconocimiento constitucional, lo mismo que el proceso constituyente, pero no basta con el reconocimiento constitucional de eso si es que no lo asociamos a una valorización salarial remuneracional concreta. Y eso es parte de un desafío y una tarea que tiene que empujar el Poder Ejecutivo.